estoy en la comuna de San Rafael, en nuestro Maule, región maravillosa de nuestro país. La verdad es que se acabó el tiempo, estamos a pocas horas del plebiscito del 25 de octubre y aún no están garantizados los escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Si el gobierno no está dispuesto y los parlamentarios, senadores de gobierno, no están dispuestos a apoyarla, creo que llegó la hora de que junto a todos nuestros colegas pongamos en votación en la Comisión de Constitución las indicaciones que presentamos oportunamente junto a otros eh, colegas en el Senado. La autentificación de los pueblos originarios es algo que se hace en todo el mundo y no hay ninguna razón ni explicación para que en Chile ocurra. Llamo a que pongamos en votación nuestras indicaciones.